Amigos, retornamos nuevamente por aquí. Señores, estamos en cumbre, cumbre latinoamericana, su decimonovena versión, en esta ocasión en República Dominicana, Jaime Navar Piña. Don Jaime, usted habló de expertos, de consultores, sé que por su trayectoria y experiencia, usted ha vivido muchas campañas en diferentes países del mundo. Don Jaime, si tuviéramos que hacer un balance en República Dominicana, ¿Cómo ve usted el desarrollo de las campañas y los procesos políticos que ha tenido República Dominicana? ¿Cuál es su evaluación, don Jaime? Bueno, primero, eh, es buena porque re, remitámonos a la última campaña presidencial del actual presidente Luis Abinader. Eh, creo que hubo una muy buena campaña porque hay un buen proceso electoral porque los agarró la pandemia prácticamente. Sí. Eso es muy importante. Si hubo una campaña que justo estuvo justamente en el ojo de huracán en medio de la pandemia, sí. fue la de República Dominicana. Y porque a mí me parece que hubo muy buen trabajo eh, en términos de, de asesoría profesional este, en estas campañas, no solo la del presidente, también en las otras campañas, sí. eh, pero ahí hay un tema ahí de conexión del candidato, de perfil, de estructura, de voto de castigo, sí. pero la experiencia de, del 2020 creo que fue una muy buena experiencia en República Dominicana. Más hacia atrás, aquí en este país ha habido otros asesores de otras campañas sí. que han hecho ganar al PLD, por ejemplo, sí. hicieron ganar al PLD, reelegir al, presidente, al expresidente Danilo Medina... Eh, al expresidente Leonel Fernández, sí. y que también hubo expertos que estuvieron en, en estos lugares haciendo una buena campaña. A mí me parece que la República Dominicana tiene una buena tradición de contratar consultores, por lo menos en lo que se refiere a las campañas a presiden la presidencia, presiden presidenciales. Porque... A las presidenciales, sí, sí, porque hacia bien. abajo ya es otra cosa. Eh, hacia abajo hay más improvisación, hay menos sí. cultura. Sí. Eh, y, y que en este tema sí de las presidenciales ha habido un muy buen trabajo ya de lustros atrás en este país que no ha sido así en otros países de América Latina no traen ese bagaje esa cultura por lo menos en las campañas presidenciales ¿Cómo, cómo cuáles países, don Jaime, para mencionar algunos? Y, por decirte algunos que no hay esta cultura, por ejemplo Paraguay, sí. no no no no no siempre ha tenido buenos asesores no siempre han estado ahí años atrás hablo de años atrás sí. a lo mejor en la última elección sí pero años atrás no por ejemplo Uruguay tampoco sí. hay una, no hay una cultura de mucho de muchos asesores eh, por ejemplo incluso Perú sí. incluso Perú oh. este, con todo lo que significa Perú pero es un país de más de 30 millones de habitantes y una riqueza de muchos sentidos sí, sí. no ha tenido este este, este esta cultura esta eh, es le estar contratando asesores en varios años hacia atrás. Esto es un muy buen dato, don Jaime, porque mire, creíamos que Perú era uno de las mecas en este sentido, y mire lo que usted ha dicho. Al parecer, no sé. Casos muy puntuales, don Jaime, para mencionar algunos. así. El caso de Nayib Bukele. Hemos visto que ha estructurado un perfil diferente de liderazgo, un manejo distinto frente a las acciones, decisiones directamente por él. Ha roto con ese paradigma de ese presidente formal, de que viste con cierta imagen, todo eso. ¿Qué le parece a usted esa campaña de Nayib Bukele y el éxito que le alcanzó? Bueno, partamos de la campaña. Una campaña innovadora, Sí. Eh, que se apoyó mucho en la imagen, del, la imagen personal del okay. presidente joven, sí. millennial, etc. Y que eh, se, se fundamentó en una gran parte importante, no solo eso, en el tema de la estrategia digital, sí, digamos. Muy bien. Esa es una parte muy importante. Eh, pero también, del otro lado, sí. había un cansancio, sí. hartazgo de lo que para los salvadoreños era más de lo mismo sí. y la corrupción personificada en los otros partidos sí. muchos eh, perfiles como Nayib le ganan sí. y de esa manera porque lo que sucede es que del otro lado ya están cansados sí, sí, sí. de lo viejo, de lo corrupto que significa en la percepción de los electores de lo ya, ya experimentado y que no han hecho nada por esa, por esa sociedad sí. eso es muy pero bien. hoy, sí, vamos pero hoy dice hoy, es la que quería, ¿sí, ese amigo? es el punto. Hoy vemos que eh, Nayib Bukele, en este momento, tiene toque de queda en El Salvador. Sí. Toque de queda o, o, o, o estado de excepción. Sí, exactamente, exactamente. Estado de excepción, así lo llamó él. Estado de excepción: pues que en, la gente no puede salir a la calle a determinadas horas de la noche. Ya no puede estar en la calle, porque si no. Sus garantías individuales y de derechos humanos son socavadas y vulneradas totalmente. Sí, sí. Eso es muy importante. Eh, y, el, y la razón, argumento que da para este estado de excepción en este momento, que es, que es, que es un síntoma de dictadura, sí, el sí. estado de excepción de Nayib Bukele, es por el, las pandillas. No hace un año, año uh -huh. y medio, el propio Nayib Bukele presumía un día más sin pandillas. Un día más sin muertos. Sí. Entonces, ¿qué pasó en un año y medio? ¿Qué fue lo que se descompuso? Yo creo que había un falso discurso sí. en la campaña de Nayib Bukele y hoy Nayib Bukele está dando, para no extenderme tanto, la verdadera cara que es un dictador. Don Jaime, importante y sé que esto usted como conocedor le llamará la atención a muchas personas. Quiero trasladarme hacia el otro extremo, don Jaime. El presidente de los Estados Unidos ganó unas elecciones muy cercanas con su opositor, el pasado presidente Donald Trump. El caso de Joe Biden, en estos momentos se dicen que las encuestas no lo colocan muy bien. ¿Algún fallo de campaña o ha pasado lo que usted ha dicho? ¿Un falso discurso en todo esto? No, yo creo que ahí hay otro fenómeno. A eh, ver, a ver. Eh... El, el, el Joe Biden gana bien la elección a Donald Trump eh, a Joe Biden a Donald Trump lo que más daño le hizo era su accionar errático o no accionar respecto a la pandemia, sí. eso le generó un desgaste muy fuerte a Donald Trump, a okay. pesar de los buenos números en economía Muy bien. luego llega Joe Biden y los agarra la pandemia sí. y la pandemia y todo lo que pasa en el mundo el fenómeno este de la recesión económica mundial y la inflación tan alta sí. genera que los productos y la gasolina se encarecen en este país, en Estados sí. Unidos, y entonces hay una sensación de que el presidente de Estados Unidos no está haciendo bien su trabajo. Sí. Pero, evidentemente, Joe Biden no tuvo las mismas condiciones económicas que tuvo Donald Trump en la primera sí. parte, porque Joe Biden tiene... Eh, una economía mundial muy castigada por la pandemia, por el cierre de empresas, por las bajas, las altas tasas de inflación, y eso es lo que le está pegando en este momento al presidente. O sea, eh, la, la gente, eh, la sociedad en general, algunas de las capas de la sociedad estadounidense no pueden diferenciar tampoco mucho en este detalle de que es por la inflación por la que se ha subido el costo de la vida, sí, sí. porque han cambiado mucho las cosas. Y entonces, esto es lo que ha generado la baja aprobación de Joe Biden en este momento. Y, ¿por qué no? Quizá algunas erráticas decisiones de su sí. política exterior, exterior como, como la que tomaron en, en la salida de un país del Medio Oriente, sí. donde varios soldados en, en esta salida de este país... Sí fueron este, asesinados. Cierto. Fue una, una, una salida precipitada de este país. Entonces, por tratar de ser el soldado del mundo, Estados Unidos también tiene un costo y ese costo lo lleva a su presidente. E ese soldado del mundo también se ve envuelto en una situación con la situación entre Rusia y Ucrania. ¿Qué le, ¿Qué le parece eso ahí, de manera muy breve, don Jaime, por favor? Híjole, está bien complejísimo, pero de manera muy breve. Mm. Este, Estados Unidos está obligado a consolidar su liderazgo en la OTAN, sí. con los países europeos. Y eh, Rusia, en sus eh, Putin, más bien, Vladimir Putin, el sí. presidente, en sus objetivos muy eh, personalísimos diría yo, que no de los rusos, sí. que no de la sociedad rusa, sí, sino de, él. De, de extensión, de quedarse con una parte de Ucrania, de presionar para que no le quitaran Crimea, etc. Este, forza a que Estados Unidos esté obligado a ratificar ese liderazgo en la OTAN, pero en todo esto, en medio de todo esto, hay mmm, varios miles de muertos, diría yo, sí. hay muchísimos desplazados, dicen las cifras que hay más de 4 millones de desplazados de ucranianos, y e internamente esa cifra se eleva muchísimo más, y son la, es la gente que está sufriendo por decisiones de los políticos, por los intereses, que tienen que ver incluso más con petróleo y sí. con economías y afectaciones a las economías. Muy bien, don Jaime, yo creo que hemos pasado balance con usted a todo el panorama <risa> local e internacional. Volvemos nuevamente a esta importante cumbre, décimo novena en República Dominicana. Vamos a reiterar cuándo se desarrollará el objetivo de esta cumbre y qué van a poder obtener los que participen en esta cumbre y dónde se va a desarrollar. Todos los detalles, por favor, don Jaime. Bien, eh, la 19 Cumbre Latinoamericana por primera vez viene a República Dominicana, por todo lo alto dicen por ahí, va a ser en, en, el, en uno de los salones de la Cancillería el 8, 9 y 10 de julio. 8, 9 y 10 de julio estamos a tres meses y poquito más sí. de esta cumbre. Es muy importante que todos los eh, políticos, equipos de campaña, funcionarios de gobierno incluso, que pretendan seguir una carrera política exitosa, estén en esta cumbre. Es muy importante porque lo que ahí se diga serán experiencias que se han generado en otros países o aquí sí. mismo y que pueden ser la diferencia entre proyectar de una manera más eficaz y exitosa su carrera o quedarse estancados o, pues, o ser derrotados en un proceso electoral. Es muy importante por ese lado. Y también es muy importante porque van a poder vincularse y hacer un verdadero networking con todos los asistentes ahí, no solo de República Dominicana, sino de otros países que estarán con nosotros y que creo que es una oportunidad muy grande para que los dominicanos acudan a esta. ¿Cuánto saldría tomar esto mismo en Miami, donde lo hacemos regularmente? 2.500, 3.500 dólares. Sí. Aquí solo por 200 dólares, la entrada general 200 dólares y hay seguramente, yo creo que tenemos... 500 cupos eh, como límite. Al llegar a los 500, yo creo que ya no va a ser posible, este, vamos a pensar muy bien, eh, ampliar ese número. Entonces, hay 500 oportunidades para que la gente de República Dominicana esté en esta cumbre. Don Jaime, recordarle de manera llana a toda nuestra audiencia es para aprender a no improvisar en campaña. Usted ir a una campaña debidamente preparado, para no recibir sorpresas. Es bueno que entiendan esto, y yo creo que 200 dólares prácticamente gratis. Esto es un costo prácticamente, simplemente de la entrada nada más, porque uh -huh. el contenido que se va a dar allí cuesta más de miles de, de dólares. Don Jaime, ¿cómo se pueden inscribir? ¿Dónde se ponen en contacto? ¿Desde ya reservar su cupo? Son apenas 500, como dice usted. Bien, eh... Vamos a pasar toda la información oportunamente, pero doy dos datos. Sí, vamos a ver. La página web. Eh, la, nuestra página web es muy fácil. Es www.cumbrelatinamericana.com Hoy todavía está la información del anterior, pero vamos a, estructurar, a reestructurarla y va a estar la información completa. En la página web www.cumbrelatinoamericana.com va a estar todos los datos para que se inscriban. Habrá una cuenta en pesos dominicanos local sí. para que depositen inscripción nos envíen el comprobante y lo metamos al registro general de participantes excelente, eh, habrá correos el correo para escribir también es contacto arroba cumbre latinoamericana .com. el correo contacto arroba cumbre latinoamericana .com. y les paso mi número personal para cualquier número y me agreguen a whatsapp, a WhatsApp. como es de otro país tienen que decir poner más 52 44 44 47 93 77 lo repito más 52 44 44 47 93 77 don jaime 19 años llevando a cabo y en esta ocasión se escoge a república dominicana <risa> creo que es una oportunidad que todos tenemos que aprovechar ¿eh? sin duda sin duda y, y, y bueno esperamos también de la gente de los medios y a toda la gente que puede estar en República Dominicana, va a ser una gran experiencia. Excelente, vamos a estar por allá. Señores, muchísimas gracias, don Jaime Navarre Piña, quien es el presidente de la Cumbre Latinoamericana. En los tiempos son otros, ya no estamos para improvisar ni adivinar. Es conocer a fondo cómo estructurar una verdadera campaña con éxito. Muchísimas gracias, don Jaime. Gracias a ustedes, un saludo. Bien, hacemos una pausa, venimos de inmediato con todos ustedes.